En realidad quería hacer, tal vez en un sentido borgiano, un juego acá con esto, porque yo he leído todo lo, todo lo que Borges ha escrito, todo lo que Borges ha escrito en colaboración, que es mucho, con, con otros autores, y todas las, casi, debe haber más, pero todas las entrevistas que le han hecho. Borges era buenísimo hablando y en las entrevistas, y los, los periodistas lo buscaban porque sabían que ahí iban a tener algo desopilante o súper ingenioso, o lo, o lo que fuera. Entonces, y él, como no tenía pelos en la lengua, no le importaba decir nada, ¿no? Está famoso por esas cosas, por ejemplo, con todo el, el tema de, la, de las Malvinas. Eh, Borges decía, bueno, yo creo que la solución de las Malvinas es dárselas a Bolivia para que tenga una salida al mar, cosas así. Entonces, todo, todo el mundo miraba y decía, ¿qué, qué es esto? absolutamente políticamente incorrecto, y eso es lo que también me gustaba a mí, de que fuera así. Bueno, pero además, en ninguno de esos libros, en ninguno de los libros en colaboración, y en ninguna de las entrevistas, Borges opina, opina sobre la economía. Nunca. Nada. Creo que he encontrado nada más que una, una cita, una referencia que dice algo así como, bueno, porque este país más o menos venía bien, pero cuando empezaron a, pe a prestarle atención a los economistas nos ha ido de ahí siempre mal. Creo que es lo único que he que encontrado que diga. Entonces para mí era como un juego, este, simplemente plantear obviamente cosas que todos acá sabemos, de que en última instancia la economía es el, el, el, el estudio de la acción humana y que obviamente en la literatura, incluso siendo literatura fantástica, eso de una u otra forma va a aparecer. Entonces, yo empecé a buscar eso y, este, y encontré, obviamente. Y el, el texto, entonces, es un texto de introducción, diría, a temas económicos, pero que el, el tema sea disparado, digamos, por algo que Borges haya escrito. Ese es el tema principal. Sin embargo, el, el, el libro comienza con algo que había hecho antes, algún artículo, que en realidad no es de economía, sino que es más bien de filosofía política, señalando que eh, Borges pudo haber tenido distintas posiciones, pol posiciones políticas durante su vida. Digo, el haber ido a visitar a Pinochet de lo, lo terminó privando del, del premio Nobel, por ejemplo, S eh, siendo que se le dieron a Neruda que escribió la Oda a Stalin. ¿sí? Este, bueno. Eh, eh, o sea, que ha tenido esas cosas, pero yo creo que él, él con, eh, continuamente ha tenido una filosofía política que hoy llamaríamos aquí libertaria o anarcocapitalista, que en realidad era heredada de su padre, que era anarco, anarco de esos de fines del siglo XIX, digamos, y Borges hace una, muchas veces una referencia a Herbert Spencer. Eh, lo que ocurrió con Borges es que se ve que era un niño bastante precoz, y su abuela, de la familia de su abuela, tenían toda una biblioteca de literatura en inglés y él cuando era chico empezó con esa biblioteca y, y se leyó todo. Y en, en, entre esas cosas que había ahí estaba el libro eh, eh, el, hombre contra el, esta, el, el Estado contra el Hombre, Mannequin's State, en realidad, de, de Spencer, y eso le quedó a él, se ve como una de sus principales inspiraciones. Bueno, así que el interés mío en señalar esto es porque creo que casi todos los eh, intelectuales en la Argentina, como en muchos otros países son en general de izquierda, buscan obviar este tema. Qué bueno Borges, qué gran escritor y todo sea, pero nunca mencionemos cómo pensaba filosóficamente. Entonces mi intención acá es decir, miren muchachos, ustedes que, ustedes que, que admiran tanto a Borges, miren lo que decía, miren lo que pensaba Borges. En, en estos términos, ¿no? Y así que fui coleccionando y hay un primer capítulo que es eso. Bueno, ahora voy a ir pasando eso. Debo decir que esta es una conferencia en la cual voy a hacer muchas citas porque quiero, eh, quiero presentar muchos eh, párrafos del mismo Borges porque además, claro, como escribe infinitamente mejor de lo que yo pueda decir las cosas, creo que es un placer además, además leerlo. Así que... A diferencia de otras presentaciones, vamos a encontrar de que, de que tengo mucha, mucha cita para, para mencionar acá. Bueno, en primer lugar, eh, eh, Borges era eh, claro respecto de dos temas que para nosotros son de fundamental importancia, que es el libre albedrío y el, y el individualismo. Eh, respecto al libre albedrío, incluso creo que él reflejaba algo que tampoco es... Eh, necesariamente en mi especialidad, pero que, que, lo, que noto que es un fuerte debate en el ámbito de la filosofía y de las ciencias. Existe el libre albedrío. Eh, en la medida que la ciencia va avanzando en el análisis del funcionamiento del cerebro, eh, bueno, este, parece haber muchas conductas que en realidad antes eh, son más bien el resultado de eh, heurísticas, digamos, este, desarrolladas en largos procesos evolutivos. Es decir, el campo del llamado libre albedrío empieza como a achicarse en la medida que empiezan a explicar eh, muchas conductas como basadas en emociones que, que son el resultado de esos procesos evolutivos, etc. Y entonces genera esa duda siempre filosófica también, ¿no? Ah, así que nosotros tenemos libre albedrío, pero el resto del universo está sujeto a leyes naturales ¿Y nosotros no? ¿Qué, ¿Qué explica eso? Bueno, le digo, yo no, lo puedo, no es que yo lo explique, pero creo que él presenta esa duda. No, Entonces dice, uno siente que el universo responde a un dibujo, a, a leyes naturales. Las cosas no son absolutamente arbitrarias. Hay cuatro estaciones, nuestra vida va pasando por etapas, nacimiento, niñez, juventud. Podrían ser indicios de que ahí hay una trama de que este mundo no es caótico, sino laberíntico. Es como el libre albedrío. Posiblemente no exista, pero uno no puede pensar que en este momento no es libre, ¿no? Y yo recuerdo al Mises de teoría e historia, debería buscar, que creo que en otro lado, sí, pongo la, la cita de Mises, donde Mises señala algo que diría que hasta, hasta similar, como diciendo, miren, hay todo un conjunto de causas que, que llegan hasta... Esto es como dos conos que, que, que se unen. Hay un, hay un gran conjunto de causas que llegan hasta este punto, que es hoy, acá. Que me trajeron acá a estar hoy yo acá. Hay un enorme, un, un, un abanico de, que, que se abre. Pero yo hoy, ahora, tomo una decisión y, y tengo todo otro abanico por delante por el cual mi futuro iría por un camino o por otro. ¿no? Y creo que de cierta forma es parecido a lo que dice. Bueno, después dice también... Si me dicen que todo mi pasado ha sido fatal, ha sido obligatorio, no me importa. Pero si me dicen que yo, en este momento, no puedo obrar con libertad, me desespero. Y creo que también, no sé si era en ese texto de, de Mises, decía, bueno, no sé, tal vez estamos determinados, pero seguramente son tantas las causas que nos determinan que la verdad que la hipótesis de que tenemos libre albedrío explica mejor la conducta de las personas que tratar de buscar cuáles son esas causas que, en definitiva, nos trajeron hasta aquí. O sea que él, con esas dudas, es claramente este, le da un gran valor a, a la capacidad de decidir libremente, de libre albedrío. Y para nosotros, muchos de ustedes ya claro, conocen estas cuestiones básicas de la economía y, sobre todo, los, la economía austríaca. El, el papel importante, metodológicamente, que le damos al, al individualismo, al individualismo metodológico. Eso de comenzar el análisis a partir de las acciones individuales y, en todo caso, después agregar y comprender. Y él es muy enfático en eso, en, en cantidad de, de, eh, de opiniones respecto al individualismo que yo creo que coinciden con esta visión nuestra de, de, del individuo metodológico. Entonces voy a leer algunas. La muchedumbre es una entidad ficticia. Lo que realmente existe es cada individuo. O sea, yo creo que solo existen los individuos, todos los demás. Las naciones y las clases sociales son meras comodidades intelectuales. Las masas son una entidad abstracta y posiblemente irreal. Suponer la existencia de la masa es como suponer que todas las personas cuyo nombre empieza con la letra B forman una sociedad. Y después tiene un... Un, po un poema en el cual refleja lo mismo, ¿no? Este, lo leo. Un solo hombre ha nacido, un solo hombre ha muerto en la tierra. Afirmar lo contrario es mera estadística, es una adición imposible. No menos importante que sumar el olor de la lluvia y el sueño que anoche soñaste. Ese hombre es Ulises, Abel, Caín, el primer hombre que ordenó las constelaciones, el hombre que erigió la primer pirámide el hombre que escribió los hexagramas del libro de los cambios, el forjador que grabó las runas en la espada de Hengist, el arquero Einar Trans Tambersker, Luis de León, el librero que engendró a Samuel Johnson, el jardinero de Voltaire, Darwin en la proa del Beagle, un judío en la cámara letal, con el tiempo, tú y yo. Un solo hombre ha muerto en, en Lyon, en Metauro, en Hastings, en Austerlitz, en Trafalgar, en Gettysburg. Un solo hombre ha muerto en los hospitales, en barcos, en la ardua soledad, en la alcoba del hábito y del amor. Un solo hombre ha mirado la vasta aurora. Un solo hombre ha sentido en el paladar la frescura del agua, el sabor de las frutas y de la carne. Hablo del único, del uno, del que siempre está solo. Bueno. Hay, hay más de estos, hay varios en los cuales él hace una referencia muy clara al individuo, a la, a la persona. Eh, ese individuo, eh, para Borges además, el, la principal amenaza que tiene este individuo es el Estado. Y, y, y en esto también aparece una y otra vez. Entonces, el más urgente de los problemas de nuestra época ya denunciado con profética lucidez por el casi olvidado Spencer, es la gradual intromisión del Estado en los actos del individuo. En la lucha contra ese mal, cuyos nombres son comunismo y nazismo, el individualismo argentino, acaso inútil o perjudicial hasta ahora, encontrará justificación y deberes. Y después dice, se empieza por la idea de que el Estado debe dirigir todo, que es mejor que haya una corporación que dirija las cosas y no que todo quede abandonado al caos, o a circunstancias individuales. Y se llega al nazismo o al comunismo, claro. Toda idea empieza siendo una hermosa posibilidad y luego, bueno, cuando envejece es usada para la tiranía, para la opresión. Eh, esa visión de que el principal problema del Estado, precisamente, es la que lo lleva a él a imaginar, incluso, un futuro sin Estado. Esto es de uno de los cuentos que se llama Utopía de un hombre cansado y allí este un personaje que se llama Eudoro Acevedo pregunta, ¿qué sucedió con los gobiernos? Según la tradición fueron cayendo gradualmente en desuso. Llamaban elecciones, declaraban guerras, imponían tarifas, confiscaban fortunas, ordenaban arrestos y pretendían imponer la censura y nadie en el planeta los acataba. La prensa dejó de publicar sus colaboraciones y sus efigies. Los políticos tuvieron que buscar oficios honestos. Algunos fueron buenos cómicos o buenos curanderos. La realidad, sin duda, habrá sido más completa que este resumen. Siempre aparece, aparte, la ironía eh, eh, eh, eh, permanentemente. ¿no? Él, él tenía claramente una mala opinión, digamos, de los, de los políticos como mentirosos, falsos, no se le podía creer, demagogos, etc. Bueno, eh, y, yo, y la verdad que a mí me, me atrae mucho esta idea que, que plantea Borges acerca de que eh, eh, el, el, el Estado se volvió obsoleto, porque en estas discusiones que podemos llegar a tener aquí libertarios acerca de cómo, cómo van a avanzar estas ideas y cómo se podría llegar a ese mundo utópico, extraordinario, etc., la verdad que a mí me atrae esta idea de que quede obsoleto. Eh, de, de alguna forma. Y en particular cuando uno ve de, de pronto el avance de las tecnologías modernas, que uno diga, bueno, tal vez la, el avance de la tecnología vuelve a esto. Es cierto que el Estado puede usar la tecnología también y la va a usar, pero en el fondo tendría una mayor confianza de los emprendedores porque van un poco adelante de, de, de, del Estado en la tecnología. Pero tal vez, no sé, hay otras citas, no sé si la tengo acá, en la cual dice, bueno, yo creo que el Estado va a desaparecer, no sé, ta, yo no voy a estar serán 200, 300 años, lo que sea, pero estoy convencido de que eso va a suceder y mi padre dice que lo iba, iba caminando y, y, y lo paraba y le decía, mira ese edificio, un edificio público, mira esa bandera, mira ese escudo, porque esto va a dejar de existir. Eso cuando era, cuando era niño, ¿no? Eso es lo que, lo que el padre le decía. Bueno, es libertario, entonces, bueno, de mí. Para mí el Estado es el enemigo común ahora, yo querría, eso lo he dicho muchas veces, un mínimo de Estado y un máximo de individuo, podría ser un liberal clásico también. Pero quizás sea preciso esperar, no sé si algunos decenios o siglos, lo cual históricamente no es nada, aunque yo ciertamente no llegaré a ese mundo sin Estados. Para eso se necesitaría una humanidad ética y además una humanidad intelectualmente más fuerte de lo que es ahora, de lo que somos nosotros, ya que sin duda somos muy inmorales, y muy poco inteligentes comparados con esos hombres del porvenir. Por eso estoy de acuerdo con la frase, yo creo dogmáticamente en el, en el progreso. Y después dice, creo que con el tiempo mereceremos que no haya gobierno. Bueno, él está diciendo que ese mundo va a llegar a través de, de un camino de mejora de la moral, no de la tecnología, sino de mejora de la moral. Cualquiera a mí me vendría bien, digamos, así que no está bien, no, no, le voy, a, no voy a discutir eso. Bueno, eh, ese es el Borges de la filosofía política. Ahora eh, viene el, el verdadero contenido, digamos, de, del texto y es encontrar las, las, las cosas de la economía en la literatura. Sus primeros textos, él eh, se fue a Suiza con su familia, después volvió, digamos, para el año 20, o sea que él vivía, y además se fueron a vivir en las afueras de Buenos Aires, en los, en los suburbios, en el, en el borde, digamos, de, de la ciudad. De hecho, hay, este era un arroyo que ahí lo han hecho, lo han convertido en una zanja, eh, que este, era como el que indicaba digamos, el límite el de la ciudad en un barrio que ahora se llama Palermo. Palermo, lo mismo que, que, que, que la ciudad italiana, digamos, pero en realidad el nombre viene de un señor eh, que se llamaba, no sé, Ítalo, Palermo y bueno, y ahí quedó el nombre de un barrio que ahora es un barrio muy importante y hasta exclusivo, diría, de, de Buenos Aires. Pero es lo que empezó a ver ahí. Este, es empezar a ver, en un momento que no había estadísticas ni nada de eso, el progreso que se estaba produciendo al lado, ¿no es cierto? Es algo que se, que se veía. Esto es una estadística, yo no sé si será exactamente cierta, pero está sacada de Angus Madison, que es el famoso reconstructor de estadísticas, la fundación a la cual yo pertenezco también, Libertad y Progreso, saca este cuadrito en el cual en el año 1895 el PBI per cápita de Argentina era el número uno del mundo. Nunca más se pudo mantener eso, por supuesto, ¿no? Pero eso es lo que estaba viendo él, eh, en cierta forma. Bueno, esto es unos pocos años antes de que Borges naciera, porque es del 99, pero eso es lo que se veía en los primeros años. Y en general ese barrio, dice, se conducía como Dios manda, y era una cosa decentita, infeliz, como cualquier otra comunidad gringo-criolla. Gringo, -criolla. gringo para, para el argentino, el porteño de esa época, era italiano. Aunque se podía hacer referencia a todos los, a todos los inmigrantes. Claro, yo cuando empecé a venir por acá y que todos le decían gringo a, a los gringos, digamos, los del norte de acá, digo, para nosotros gringo eran los gringos eran los italianos. Este, bueno, él empieza a observar eso, ¿no? Y empieza a observar el progreso. Miren, ya la gimnasia interesaba más que la muerte. Los chicos ignoraban el visteo. El visteo es el visteo con el cuchillo. Y ahí andaban los matones, esos andaban en el borde del barrio, eh, andaban con cuchillos. Y, y, y la honra de ser hombre era aquel que se animaba con el cuchillo y, y que sabía manejarlo. Eh, pero dice ahora, los chicos ignoraban el visteo por atender al fútbol. Rebautizado por decir vernácula. El Foba, no, ya no, no le decimos así, pero en esa época. Palermo no se apuraba hacia la soncera. La siniestra edificación Art Nouveau brotaba como una hinchada flor hasta los barriales. Los ruidos eran otros. Ahora la campanilla del biógrafo, que él está haciendo referencia al tranvía, con eso usaban esa palabra, no sé por qué. Ya con su buen anverso americano de coraje a caballo y su reverso erótico, sentimental europeo. No, perdón, el, el biógrafo era el cine dijo este, que para la entrada del cine, tocaban una campanita, eh, se entreveraba con el cansado retumbar de las chatas con el, y con el silbato del afilador. Salvo algunos pasajes, no quedaba calle por empedrar. La densidad de la población era doble. El censo que registró en 1904 un total de 80.000 almas para las circunscripciones de las Heras y Palermo de San Benito, registraría el 14 uno de 180.000 ¿eh? Este, más del doble. El tranvía mecánico chirriaba por las aburridas esquinas. Es decir, él estaba viviendo un entorno en el cual es, había terrible influencia de, de inmigrantes y, este, y, un, y un claro este, progreso, ¿no? Llegaban los inmigrantes. Él dice, eh, eh, en uno de los cuentos, el coche lo dejó en el 4004 de esa calle del noroeste. No habían dado las 9 de la mañana. El hombre notó con aprobación los manchados plátanos el cuadro de tierra al pie de cada uno, las decentes casas de balconcito, la farmacia continua, los desvaídos rombos de la pinturería y ferretería. En la vidriera de la farmacia se leía en letras de losa Breslauer. Los judíos estaban desplazando a los italianos que habían desplazado a los criollos. Es decir, había alta movilidad en esa en esa sociedad. Debo como anécdota, no no menciona a Borges, debo señalar que en Buenos Aires, ahí en el año 1910, creo que... No me acuerdo de, de memoria exactamente el porcentaje, pero el 50% de, la, de los habitantes no hablaban español. Este, y en, y, en, y en, la, en los comercios, ese porcentaje era más alto, todo, más alto todavía. Que, bueno, no me quiero desviar con eso, pero eso nos llevó lamentablemente, algunos opinan, a sembrar el autoritarismo posterior. Es decir, una, una, el, el grupo, la élite dirigente argentina, con temor, porque llegaban todos, que no eran argentinos, ni siquiera hablaban el, el idioma, impuso un sistema educativo muy rígido, militarista, este, para argentinizar a todos, y algunos autores sostienen, ahí estaba el germen de, del autoritarismo posterior y el nacionalismo que se hizo cargo, de, digamos, de las fuerzas armadas y de todo ese tipo de cosas, lamentablemente. Bueno, llegaban los inmigrantes. Estas cosas ocurrían. Acá un ejemplo de, de, de cómo utilizo esto yo, ¿no? Eh, Emma Suns es un cuento, un cuento de Borges, que brevemente digo cuál es el contenido, es una, una joven eh, judía que, a, a cuyo, cuyo padre trabaja en una fábrica, también de otro, de otro judío, y, este, y resulta que este, el dueño de la fábrica es como que se roba dinero de la fábrica, y como como lo descubren, le echa la culpa al padre de Emma Suns Y ella se queda con un odio terrible y dice, lo voy a vengar. Entonces la forma que lo voy a vengar es, voy a ir al puerto de Buenos Aires, que llegan eh, barcos con cantidad de marineros de otros países, me voy a prostituir con, un, con uno de esos marineros y luego voy a decir que en realidad el, el, el jefe de, de mi padre me violó. Esa ¿No? es, es la, la venganza de Emma Suns. Al margen de cómo termina el cuento, yo simplemente tomo esto. Emma Suns sale de la habitación donde estaba con el marinero y dice Emma pudo salir sin que la advirtieran. En la esquina se subió un lacroce que iba al oeste. ¿Qué es un lacroce? Digamos, por ahí todos los que han leído esto de Borges siguen derecho y nos preguntan qué es un lacroce. ¿Qué es un lacroce? Bueno, entonces yo tomo esto como... debe haber como 10 páginas del libro para contar la historia de los tranvías. Es decir, la Croce era, Federico Lacroce era un joven argentino que en ese momento, nada, un innovador, como diríamos ahora, un entrepreneur, este, se largó a, a, a tirar este, eh, tranvías por la ciudad. Primero a caballo, y había otro, uno que se llamaba Mariano Billinghurst, que, que competía con él. Y nada, simplemente este, lo único que necesitaron fue creo que un permiso municipal para usar la calle, digamos, pero empezaron a, a tirar eh, eso. Se empezó a extender una red de tranvías en la ciudad de Buenos Aires. Llega una compañía inglesa interesada en el, en el negocio y empieza a comprar. Y le compra a La Croce y le compra a Billingus. Pero ¿qué pasa? Viene la innovación tecnológica. Estos que habían vendido los tranvías a caballo, empiezan a traer los tranvías eléctricos, que eran el doble de grandes, más rápidos, más limpios, y entonces empieza otra vez la, una enorme competencia. Y la compañía inglesa empieza otra vez a tratar de comprar a uno y de comprar a otro, lo cual muestra, y yo describo ahí, un mercado extraordinario, digamos, que esa, en esa competencia entre empresas privadas, llevó a Buenos Aires a tener una de las redes más grandes de tranvías en, en, en ese momento. La historia después, al final, que yo también la cuento, es lamentable, porque, claro, llegaron, llegaron los buses. Los buses eran como hasta, en cierta forma, eh, más eficientes, porque un tranvía, si, si se quedaba alguno por algún desperfecto, no, no podía si, seguir ninguno, se paraba toda la, toda la red. En cambio, el bus, si se queda un bus, los demás van para otro lado, cambian de recorrido, mucho más flexible. Entonces aparecieron los buses y se empezaron a extender los buses, el tranvía empezó a quedar como un poco obsoleto. La historia del resto es dramática porque vino del gobierno peronista que es lo que hizo, estatizó los buses y, y, los, y los tranvías, creó una empresa pública que terminó perdiendo fortunas y, y, y terminó este, con unos tranvías que estaban absolutamente destruidos y anticuados y, este, y al final terminaron sacando a todos los tranvías y, y, y ya en el año 60 volviendo a privatizar los buses. Y una pena, porque además nos quedamos sin los tranvías que son simpáticos, ¿no es cierto? Yo no sé si será rentable, pero cuando uno va a esas ciudades europeas que pasa el tranvía, yo digo, uh, qué lástima que nos quedamos sin esto. Pero bueno, en fin, eso es un poco para contar eh, la anécdota, se sube un lacroce, nadie sabe qué es, qué es un lacroce, ahí está. Eh, un, un relato de un historiador, dice, el primero que se les animó fue un joven de 30 años llamado Federico Lacroce, 30 años nada más pero aprovechados a fondo. De muchacho se había radicado en Chivilcoy y entregado a los negocios rurales, amasó una importante fortuna. Pero su destino no se cumpliría en la ganadería, de entrada comprendió el filón que serían los tranvías y demostrando ser un sagaz hombre de empresa, formó una sociedad con su hermano Julio y dio origen a la compañía que se llamaría Tramway Central. Ganó la partida el 22 de agosto de 1868, cuando las cámaras provinciales le otorgaron la anhelada concesión, cuyo contrato se firmó el 29 de diciembre de ese año. Y esa foto es precisamente los tranvías en lo que es la Catedral de Buenos Aires. La Catedral de Buenos Aires, curiosamente, tiene una forma de... Griega, ¿no es cierto?, de Partenón. Esa es la catedral, no sé de no sé dónde salió ese diseño, digamos, no, no es muy común, pero esa, esa es la catedral. Bueno, este, todos este, hemos tal vez eh, leído, conocemos la metáfora de la mano invisible este, en, en uno de los textos, que en realidad es de la, la teoría de, las, de, la, de los sentimientos morales. Adam Smith habla de aquellos que entienden o que creen, no le voy a leer ahora... Todo. vayan ustedes si quieren leyendo esta la cita de Adam Smith aquellos que creen que las ven a la sociedad como si fuera un tablero de ajedrez y entienden de que este, ellos van a ser capaces de mover las piezas para obtener el mejor resultado y lo que dice entonces ahí básicamente lo que no se dan cuenta es que las piezas tienen en, la, en el tablero de la sociedad las, las piezas tienen movimiento propio es decir no no hay y curiosamente Borges en uno de sus poemas Juega con eso también. Y lo leo ahí, dice, está hablando de la... se llama ajedrez. Tenue rey, sesgo encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, la sentencia es de Omar, de otro tablero de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y este a la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios? La trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonías. O sea que él está acá un poco jugando también con eso, con lo de, lo de la mano de atrás, pero lo lleva más allá, ¿no? Y, y, y, y este. ¿Quién lo mueve a este? E incluso llego a Dios. ¿Y quién lo mueve a Dios? Porque le encantaban esos juegos filosóficos de dónde, dónde termina esta argumentación de que hay alguien que maneja esto, ¿no? Bueno, este, eh, apare, aparece, obviamente, uno de los elementos centrales para nosotros de la economía es la división del trabajo. Borges andaba siempre, como era ciego, al final de sus años, andaba siempre con un bastón y tiene un poema también que se llama El bastón de laca, que yo creo que describe perfectamente... Eh, el, el, el, la edición de trabajo y la globalización, dice, lo miro, pienso en el artesano que trabajó el bambú y lo dobló para que mi mano derecha pudiera calzar bien en el puño, no sé si vive aún o si ha muerto, no sé si está oísta o budista o si interroga el libro de los 64 hexagramas, no nos veremos nunca, está perdido entre 930 millones, o sea era chino, algo sin embargo nos ata, no es imposible que alguien haya premeditado este vínculo. No es imposible que el universo necesite este vínculo. Es decir, acá tengo un bastón, ¿no es cierto?, que lo hizo alguien, ¿dónde?, un chino, no lo conozco, ni sé, y sin embargo yo tengo un bastón acá, este, fruto de esta cooperación que se establece, bueno, todo, cosas que en realidad no voy a hablar mucho, ustedes conocen estas cosas fundamentales y básicas, ¿no? Acá, más que nada, lo que voy a ir presentando la, las coincidencias, digamos, o, eh, que, que, que encuentro en el trabajo. Lo mismo, por ejemplo, con el origen del dinero. Este, co, como un proceso evolutivo. Ahí en otro que se llama El ZAIR, que es parte del libro de La Lef, que es uno de los mejores. Piensa Borges de regreso del velorio de Teodelina Villar, una, una típica mujer snob de Buenos Aires, y dice Insomne, poseído, casi feliz, pensé que nada hay menos material que el dinero, ya que cualquier moneda, una moneda de 20 centavos, digamos, es en rigor un repertorio de futuros posibles. El dinero es abstracto, repetí, el dinero es tiempo futuro. Puede ser una tarde en las afueras, puede ser música de Brahms, puede ser mapas, puede ser ajedrez, puede ser café, puede ser las palabras de Epicteto que enseñan el desprecio del oro. Es un proteo más versátil que el de la isla de Faros. Es, un, es tiempo imprevisible, tiempo de Bergson. No duro tiempo del Islam o del pórtico. Los deterministas niegan que haya en el mundo un solo hecho posible. Y Des, dice, un hecho que pudo acontecer, una moneda simboliza nuestro libre albedrío. Es decir, acá está diciendo, las cosas, digamos, precisamente cuál es el papel del dinero. Con el dinero, digamos, a través de intercambio, como medio de intercambio, puedo acceder a, a todas estas cosas que menciona acá y, bueno, y muchas otras cosas más, como, eh, como sabemos. ¿no? Eh, luego, otro tema central en, en nosotros, que es el tema del carácter subjetivo del valor. Acá aparece un cuento en la Cámara de las Estatuas, en este libro Historia de Universal de la Infamia, que son distintos cuentos sobre villanos, digamos, y malvadas personas, en general. Y entonces ahí, un usurpador del poder ordena abrir un castillo que 24 reyes anteriores habían clausurado con 24 cerraduras. Van recorriendo las distintas cámaras y dice, en la quinta encontraron un espejo de forma circular, obra de Solimán, hijo de David, sea para los dos el perdón, cuyo precio era mucho, pues estaba hecho de diversos metales, y el que se miraba en su luna veía las caras de sus padres y de sus hijos, desde el primer Adán hasta los que oirían la trompeta". Claro, eh, eh, formalmente, digamos, si tomáramos esto con la teoría del valor trabajo, es simplemente haber hecho un, un espejo. Eh, podríamos agregarle la teoría del costo, digamos, bueno, también los materiales, digamos, este, el borde, el, el marco del espejo, etcétera, etcétera. Pero él estaba hablando acá, acá hay una valoración subjetiva, porque fíjate que este espejo te muestra todos tus ancestros. <risa> este, entonces, acá no, no, no tiene nada que ver ni con los materiales con los cuales se hizo el espejo, ni en la cantidad de trabajo que he eh, utilizado para ello. Este es un, claro, un espejo mágico, cierto? Que da muchísimo más. Digo, porque no sé si voy a alcanzar con el tiempo. Bueno, de nuevo el tema de la búsqueda del interés personal y la mano invisible que lo guía. En un cuento, La secta de los treintas, del libro de Aleda, describe una secta religiosa del siglo IV y, entre otras conductas o creencias, menciona. Dice, el consejo de vender lo que se posee y de darlo a los pobres es acatado rigurosamente por todos. Los primeros beneficiados los dan a otros y estos a otros. Esta es explicación suficiente de su indigencia y desnudez, que los avecina a sí mismo el estado paradisíaco. Es decir, lo que está diciendo acá es una sociedad que estuviera estrictamente basada en el puro altruismo, fracasa. Todos tendríamos que estar pensando en el interés del otro, pero ese a su vez tendría que estar pensando en el interés del otro más allá. Y entonces, a la larga, esto este, realmente llevaría a todos a la a la mayor indigencia. Todos estaríamos entregando nuestras cosas a los demás y los demás entregando a los otros, y así sucesivamente, este, a la larga no sabría pero qué necesitan los otros, si lo van a entregar de un, de, en última instancia, ¿no? Bueno, después, siendo él un, un literario, un literato, en fin, emprendedor, Borges emprendedor, bueno, habla de su familia y de lo que eran esos tiempos ahí en la conquista o la ocupación de La Pampa. La Pampa tal vez lo es esa gran llanura que hay la, eh, saliendo de Buenos Aires, que es el centro de la, ahora de la productividad agrícola ganadera de la Argentina. Una, <ríe> siempre me llama yo creo que ustedes si no han ido les, les costaría entender eso, uno puede salir de Buenos Aires y, y manejar 700 kilómetros en cualquier dirección y no va a haber una sola loma más alta que este edificio, es decir, más alta que este piso, creo, yo, que todo es así absolutamente plano y, este, y, y no hay nada. Y bueno, allí es donde empezó a desarrollarse la, la producción agrícola y sus abuelos tuvieron también algo que ver como emprendedores, había, era un poco bueno lo, lo, lo que tanto se conoce en general en los Estados Unidos como la conquista del oeste y la apertura de todo eso. ¿no? Y él dice, una amistad hicieron mis abuelos con esta lejanía, y conquistaron la intimidad de los campos y ligaron a su vaquía, la tierra, el fuego, el aire, el agua. Altos eran sus días hechos de cielo y llano, sabiduría de campo afuera la suya, la de aquel que está firme en el caballo y que rige a los hombres de la llanura y los trabajos y los días y las generaciones de los toros. Es decir, sus, sus ancestros habían ido ahí a... A, a ocupar, a desarrollar, a, con, a conquistar, digamos, toda esa zona, que si bien, esto sería otra discusión de la cual podemos hablar, si bien había ciertos eh, grupos indígenas, los grupos indígenas en esta zona, en la Argentina, eran más bien nómadas. En, en, el, en el norte, nor, eh, nor, noroeste, noreste, ahí sí había hace, realmente asentados, pero acá más bien eran eh, nómadas. Eh, bueno. Eh, eh, eh, eh, eh, relacionado con, eh, con el espíritu empresarial está ese criterio que todos conocemos de Israel Kirchner acerca de que lo que caracteriza al emprendedor es la perspicacia y alerta para descubrir oportunidades y, y desarrollarlas. ¿no? Y en uno de los cuentos aparece esa perspicacia en forma mágica. ¿no? Lo voy a leer. El otro optó por la verdad y le dijo, «Un hombre me ordenó en un sueño que viniera a Isfahán porque ahí estaba mi fortuna, ya estoy en Isfahán y veo que esa fortuna que me prometió deben ser los azotes que tan generosamente me diste". Porque un, un policía lo agarró ahí y lo, lo azotó. Entonces le dice, un hombre me, me dijo que viniera acá porque acá iba a estar mi fortuna. Ante semejantes palabras, el capitán se rió hasta descubrir las muelas de juicio y acabó por decirle, hombre desatinado y crédulo, tres veces he soñado con una casa en la ciudad del de Cairo, donde este venía, ¿no? En cuyo fondo hay un jardín, y en el jardín un reloj de sol, y después del reloj de sol una higuera, y luego de la higuera una fuente, y bajo la fuente un tesoro. No he dado el menor crédito a esa mentira. Tú, sin embargo, engendro de una mula con un demonio, has ido errando de ciudad en ciudad bajo la sola fe de tu sueño, que no te vuelva a ver en Isfahán. Toma estas monedas y vete. Y lo, y lo echan. El hombre las tomó y regresó a la patria. Debajo de la fuente de su jardín, que era la del sueño del capitán, desenterró el tesoro. Así Dios le dio la bendición y lo recompensó y lo exaltó. Dios es el generoso, el oculto. Ese juego, dice ahí, así que estabas acá y te salía todo mal, pero en realidad te estaba saliendo todo bien, ¿no es cierto? Necesitabas esa perspicacia para entender eso. Bueno, y también todos conocemos este, eh, lo, lo, lo, lo que pensamos y lo, lo, acerca del origen de la propiedad y sobre todo la, de, de la, de la, el desarrollo que hace en este sentido eh, este John Locke, donde señala por qué ese trabajo, siendo la incuestionable propiedad del trabajador, ningún hombre, salvo él mismo, puede tener derecho a lo que así se ha mezclado, al menos donde queda suficiente en común para los demás. Es decir, acá es esa frase central y tan polémica también de Locke, donde dice: el origen de la propiedad es cuando alguien mezcla su trabajo con algún recurso que hasta ahora no tiene propietario. ¿no? El, el, el otro que le llaman el bloquean proviso eh, abre una discusión, porque es esto que dice al final. Pero eh, eh, dice: a lo cual déjenme agregar que quien se apropia de tierra, yo creo que él resuelve el mismo Locke. El, el, esa, ese pre, pre, proviso del final, porque para los que no se han metido en esta polémica, en esta frase, parece estar diciendo, a ver, el, el, el hombre que mezcla su trabajo con un recurso este, se vuelve propietario, porque es el primer ocupante, digamos. En tanto y en cuanto, dice ahí, quede suficiente en común para los demás. Entonces muchos han dicho, ah, bueno, pero entonces no está, este, aceptando la, la propiedad, porque está diciendo que tiene que quedar para, para los demás. Esa, la propiedad siendo exclusión, bueno, no puede excluir a los demás si es que no queda nada más para eso, ¿no? Un, algo que uno podría señalar como diciendo, bueno, toda la Tierra está ocupada. Ahora, ¿dónde voy yo con mi trabajo a algún lugar donde pueda originar un derecho origen? Sin embargo, yo creo que el mismo Locke resuelve el tema. Unas páginas más adelante del texto dice, a lo cual déjenme agregar, que quien se apropia de tierra para sí mismo a través de su trabajo, no reduce sino que aumenta la reserva común de la humanidad. Porque las provisiones sirviendo al sostenimiento de la vida humana, producidas por un acre de tierra cercada y cultivada, son diez veces más que aquellas que resultan de un acre de tierra y que es asimilar que ha desperdiciado en común. Es decir, le está diciendo si bien al cercar a alguien, excluye a otros del uso de esa tierra, pero en realidad todos nos beneficiamos porque de esa tierra van a salir diez veces más productos que si simplemente lo que uno hiciera o pudiera hacer es ir a recolectar lo que hay por ahí, y nada más. ¿no? O sea que este, este es un elemento central en la teoría del origen de la propiedad. Y Borges tiene este, la ausencia de propiedad, es lo que llamamos la tragedia de los comunes. No hay derecho de propiedad y el recurso termina siendo depredado. Eso se da, por ejemplo, típicamente en muchas especies. Borges hace referencia al lobo, en Inglaterra. Y ese furtivo y gris en la penumbra última va dejando sus rastros en la margen de este río sin nombre que, sin nombre que ha saciado la sed de su garganta y cuyas aguas no repiten estrella. Esta noche el lobo es una sombra que está sola y que busca a la hembra y siente frío. Es el último lobo de Inglaterra. Odín y Thor lo saben. En su alta casa de piedra, un rey ha decidido acabar con los lobos. Ya forjado ha sido el fuerte hierro de tu muerte. Lobo sajón has engendrado en vano. No basta ser cruel, eres el último. Mil años pasarán y un hombre viejo te soñará en América. De nada puede servirte ese futuro sueño. Hoy te cercan los hombres que siguieron por la selva los rastros que dejaste, furtivo y gris en la penumbra última. Es decir, acá, en última instancia, el, el lobo también desaparece, como otras especies, por no, por no tener propietarios. El propietario cuida y, y, y, y quiere reproducir. Acá el lobo cayó víctima de lo que llamaríamos nosotros la tragedia de los comunes, donde no hay nadie que quiera criar, cuidar y todos quieran, como en este caso, liquidarlo. Bueno, ¿qué más? Este, también es importante para el funcionamiento de la economía el cumplimiento de los contratos. Y acá aparece, en un texto que se llama El informe de Brody una historia eh, que le contaran sobre un reconocido compadrito del barrio. ¿no? ¿El compadrito, compadrito quiere decir allá, ese como medio matón, ¿cierto? Ese, ese que, que se imponía a los demás eh, un poco por la fuerza. Y él, y él habla de, de este Juan Muraña y fíjense lo que le pasaba a la madre. La casa era de propiedad de un tal señor Luquesi, es donde vivía la madre de Muraña patrón de una barbería en barracas. Mi madre, que era costurera de cargazón, andaba en la mala. Sin que yo las entendiera del todo, oía palabras sigilosas. Oficial de justicia, lanzamiento, desalojo por falta de pago. Mi madre estaba de lo más afligida. Mi tía repería, repetía obstinadamente, Juan no va a consentir que el gringo nos eche. Recordaba el caso, que sabíamos de memoria, de un usurero insolente que se había permitido poner en duda el coraje de su marido. Este, en cuanto lo supo, se costeó hasta la, a la otra punta de la ciudad, lo buscó, lo arregló de una puñalada y lo tiró al riachuelo. No sé si la historia es verdad, dice. Lo que importa ahora es el hecho de que haya sido referida y creída. Entonces, fíjese lo que pasaba: había alguien que no, no cumplía un contrato y no pagaba el alquiler. ¿Y cómo resolvió el tema? Lo mandó al hijo y el otro el hijo lo acuchilló al dueño. Entonces, lo que yo planteo en el libro, dice: la verdad que. No sé si le hizo un favor, porque ¿quién le va a querer alquilar ahora de nuevo a esa señora un, un apartamento? Está claro que, que, que yo no. En realidad, el cumplimiento de los contratos la termina perjudicando a ella, no necesariamente este, beneficiando. Y allá en otro, el informe de Brody, del libro de, que se llama así también, hay un misionero escocés que buscaba evangelizar en África y Brasil, cuenta la historia de la tribu de los Yahoos, eh, quienes tenían un sistema numérico de cuatro unidades y que comerciaban de esta forma. Pese a que el 4 es la última cifra que disponen, los árabes que trafican con ellos no los estafan, porque en el canje todo se divide por lotes de 1, de 2, de 3 y de 4, que cada cual pone a su lado. Las operaciones son lentas, pero no admiten el error o el engaño. Entonces acá tenemos un grupo, los árabes, que vienen con una matemática, digamos, son mercaderes, pero vienen con una matemática muy avanzada, que se encuentra con los yajús, que tienen una, eh, eh, un conocimiento mucho más primitivo, pero no los engaña. No, no aprovechan eso para, para engañarlos. ¿Por qué? Diríamos nosotros. Porque quieren seguir negociando. Porque quieren seguir comerciando. Digamos, las bondades del comercio es que yo quiero que sea un juego repetido. Entonces quiero, quiero volver. Entonces ese genera un incentivo en realidad para cooperar, no, no para traicionar a la, a la otra parte. ¿Qué más? Bueno, las regulaciones. Las regulaciones son normalmente usadas para este tipo de cosas, como subsidio directo, para controlar el ingreso de los competidores, para controlar los bienes sustitutos, para fijar precios. Y Borges dice ahí en el Saír: los hebreos y los chinos codificaron todas las circunstancias humanas. En el Misra se lee que, iniciado el crepúsculo del sábado, un sastre no debe salir a la calle con una aguja. En el libro de los ritos, que un huésped, al recibir la primera copa, debe tomar un aire grave y al recibir la segunda, un aire respetuoso y feliz. <risa> A mí me da risa, yo veo esto y digo, es el, el, el colmo de las regulaciones, ¿no es cierto? Andar regulando si se puede salir con una aguja o, o con una aguja. Pero la verdad que cuando uno ve las regulaciones modernas en nuestras economías, a veces digo, se parece un poco a esto, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué aire hay que tomar cuando uno va a tomar la primera copa o la segunda? Por supuesto, él es, como era muy irónico, siempre usa esto como un juego, ¿no es cierto? Bueno, y luego, obviamente que era Borges tremendamente crítico de la política y de los políticos. Y acá se va a descargar, tengo muchísimas más citas de él sobre eso, pero aquí traje algunas. Borges. Un rasgo típico de los argentinos es el de admirar a un político porque es vivo. No sé, como, como así, astuto, ¿no? Porque dice cosas para engañar a la gente. Están convencidos de que así engaña a los otros, no a ellos. Creen que están en el secreto de ese cuento del tío para los otros. Al admirar al político, al votarlo, demuestran que el cuento del tío estaba dirigido contra ellos y que los engañó. Y yo creo que esto sigue ocurriendo así, digamos, el, el engaño del populismo en cantidad de votantes en Argentina y en otros países es precisamente esto. Después sobre la burocracia. Eh, eh, un, un cuento aquí a Borges trabajaba en una biblioteca de un barrio, y, y la anécdota es que era joven, ¿no es cierto?, y trabajaba en la biblioteca, y él cuenta, no sé si después, lo, no me acuerdo si lo cito o no, de que él llegaba y que eh, le decían, bueno, la tarea es ordenar y clasificar estos 100 libros, y eran 6 horas de trabajo, digamos, y él lo hacía en 15 minutos, eso, y lo agarraron los demás empleados y le dijeron, no, tenés que ocupar las 6 horas, porque si no van a pensar de que acá estamos de más. Así que ni se te ocurra hacer el trabajo en 15 minutos de nuevo. Y entonces dice Borges, dice yo, no sabía qué hacer ahí, entonces hice esto. Lo hacía en 15 minutos y después me leía todos los libros de la biblioteca. Y se habrá leído todos los libros que había en la biblioteca. Pero él trabajaba en esa biblioteca y cuando viene el peronismo, como él era muy antiperonista, el peronismo lo nombra inspector de aves, o sea, lo traslada de la, de la, de la biblioteca y lo nombra inspector de aves y... y y gallinas, una cosa así. Ese era el, el título, que, que, el, el puesto que le dan. Y él dice, bueno, yo, dice, obviamente entendí la señal y simplemente me fui y, y, y se va, ¿cierto? Pero miren, miren lo, que, lo que le hicieron, ¿no es cierto eso? Entonces le preguntan, ¿cu ¿cuándo le asignaron usted un cargo municipal? Dice, hoy se ocurrió mucho antes, en el año 45. Yo era auxiliar primero de una modesta biblioteca municipal del barrio de Almagro. Me ascendieron a inspector de la venta de aves de corral y de huevos. Comprendí que era indigno de ese cargo y renuncié. Así que no, está claro que no tiene buenas, buenas eh, referencias del peronismo. Bueno, en otro de los cuentos aparece este tema de las, de las preferencias y del de el dilema que ofrece la democracia, o en, en última instancia la representatividad. Hay un grupo de gente que se reúne para generar el Congreso del Mundo, es decir, el Congreso que va a representar al mundo. Entonces se preguntan, ¿y cómo, cómo, cómo se eligen los representantes? Bueno, entonces dice, Twirl, cuya inteligencia era lúcida, observó que el Congreso presuponía un problema de índole filosófica. Planear una asamblea que representara a todos los hombres era como fijar el número exacto de los arquetipos platónicos. Encima, enigma que ha atareado durante siglos la perplejidad de los pensadores. Sugirió que sin ir más lejos, don Alejandro Glencoe, que estaba ahí en la reunión, podía representar a los hacendados pero también a los orientales, porque era uruguayo, a eso le decía, a los orientales son los uruguayos, y también a los grandes precursores y también a los hombres de barba roja y a los que están sentados en un sillón. Nora Erfiot era noruega, ¿representaría a las secretarias, a las noruegas o simplemente a todas las mujeres hermosas? ¿Bastaba un ingeniero para representar a todos los ingenieros, incluso los de Nueva Zelanda? Es decir, ¿cómo se establece la representatividad? Porque cada uno de nosotros pertenece a infinita cantidad de grupos. Entonces, ¿cómo vamos a estar ahí representando a qué, a qué grupo? ¿No? Y este, esa misma paradoja, a él le gustaba jugar con esto cuando en otros textos hablaba y decía que, claro, que el, el mapa perfecto, el mapa de Inglaterra perfecto iba a tener el tamaño de Inglaterra. Es decir, el, el, el, el mapa perfecto, si uno quería tener un, un mapa realmente perfecto. ¿no? Y acá hay un poco también ese juego. ¿Cómo vamos a...? ver.? La verdadera, la perfecta representación tendrían que ser to todos. Este, no habría otra, otra alternativa. Bueno, luego sobre el movimiento sobre los impuestos. Este, en, esta, en uno que se llama Historia de, de Jinetes, cuenta, dice así, es aquí el, ahora la historia que todas las autoridades confirman. Está hablando de los mongoles. Durante la última campaña de Genghis Khan, uno de sus generales observó que sus nuevos súbditos chinos no le servirían de nada, puesto que eran inexpertos para la guerra y que por consiguiente lo más juicioso era exterminarlos a todos, arrasar las ciudades y hacer del casi interminable imperio central un dilatado campo de pastoreo para las caballadas. Así por lo menos aprovecharían la tierra, ya que lo demás era inútil. El Khan iba a seguir este aviso, cuando otro consejero le hizo notar que más provechoso era fijar impuestos a las tierras y a las mercaderías. La civilización se salvó, los mogoles envejecieron en las ciudades que habían anhelado destruir y sin duda acabaron por estimar en jardines simétricos las despreciables y pacíficas artes de la prosodia y de la cerámica. Es decir, acá, bueno, digamos, el impuesto era mejor que morir, digamos, pero... Este, y, y, y se salvaron en última instancia. Bueno, por supuesto que en el texto yo no estoy trayendo ahora, digamos, básicamente todo el contenido económico que voy desarrollando ahí, ¿no? porque ustedes muchas veces lo conocen, lo que estoy trayendo es lo que tomo de Borges. En cuanto a los pobres, él veía también una, eh, eh, una, una cuestión de que los, valor, los valores que predominaban en ese entonces en los pobres. Su pobreza no es la desesperada o congénita del europeo pobre, a lo menos del europeo novelado por el naturalismo ruso, sino la pobreza confiada en la lotería, en el comité, en las influencias, en la baraja que puede tener su misterio, en la quiniela de módica posibilidad, en las recomendaciones o, a falta de otra más circunstanciada y baja razón, en la pura esperanza. Es está diciendo, lamentablemente, la verdad es que acá los pobres creen que se van a, van a salir de pobres a través de que conocen a alguno, que tienen algún favor. No están pensando el esfuerzo personal, la capacidad, etcétera, etcétera, sino pensando así, terminan este, votando Perón y van a seguir siendo pobres durante toda su vida. Básicamente ese es un poco el mensaje que, que Borges solía transmitir. ¿Cómo salir de la pobreza? Eh, y dice Borges, la gente de ahora no hace más que pedir que el gobierno arregle todo. Ande usted pobre y el gobierno tiene que darle un empleo. Sufre un atraso en la salud y el gobierno tiene que atenderlo en el hospital. Debo una muerte y en vez de espiarla por su cuenta, pide al gobierno que lo castigue. Usted dirá que yo no soy quien para hablar así, porque el Estado me mantiene. Pero yo sigo creyendo, señor, que el hombre tiene que bastarse. Ese es el, uno de los personajes en, en, la, en, en la obra, ¿no? Eh, bueno, ahí aparece Borges con uno de sus mejores amigos, que es otro escritor que se llama Adolfo Bioy Casares, con el cual escribió varias cosas. Y, y Bioy Casares tiene un diario sobre Borges que debe tener unas 1200 páginas, donde escribía todos sus encuentros, porque a veces se encontraban hasta en forma diaria. Y aparentemente editó una polémica porque parece que escribió ese diario sin decirle a Borges que estaba escribiendo. Y a veces salen cosas de las cosas que habla uno en confianza con un amigo que de pronto no quisiera que, que salgan porque de pronto pueden hablar o despectivamente de otro o burlarse de otro y esas cosas a, a veces salen. Bueno, este, en cuanto a, a, al objetivo de la igualdad total, dice, dice Borges al respecto, en la forma de la espada, entonces un cuento incluido ahí en artificios y en ficciones, hay un irlandés que trabajaba en, en, en campo en Tacuarembó, eso es Uruguay, cuenta la historia de una cicatriz que recorre su cara como un arco de un lado al otro y la de un conspirador por la independencia de Irlanda llamado John Vincent Boone, a quien describe «Había cursado con fervor y con vanidad casi todas las páginas de no sé qué manual comunista. El materialismo dialéctico le servía para cegar cualquier discusión. Las razones que puede tener un hombre para dominar, abominar de otro o para quererlo son infinitas». Moon reducía la historia universal a un sórdido conflicto económico. Afirmaba que la revolución está predestinada a triunfar. Yo le dije que a un gentleman solo pueden interesar en las causas perdidas. Ya era de noche, seguimos disintiendo en el corredor, en las escaleras, luego en las vagas calles. Los juicios emitidos por Moon me impresionaron menos que su inapelable tono apodíctico. El nuevo camarada no discutía, dictaminaba con desdén y con cierta cólera. Este, Borges eh, repetía eso en, otras, eh, en otras, otras oportunidades Él en algún momento se afilió al Partido Conservador el Partido Conservador no sacaba ni el 1% de los votos Entonces le preguntaba, ¿por qué se afilió al Partido Conservador? Y él dijo, porque es de caballeros jugarse por las causas perdidas <risa> este, Bueno y después sus opiniones sobre el comunismo El comunismo ofrece el infierno y promete el paraíso el capitalismo asegura que sin caer en el infierno comunista seguiremos en la misma dura vida de siempre. La gente es natural, prefiere el comunismo. ¿Qué sorpresa tendrían los que soñaron con el comunismo? ¿Como una doctrina generosa, como un orden racional, si le mostraran a los dictadores, la policía secreta, los campos de concentración? Esas son cosas que salen del, del libro. ¿no? Y bueno, por último, para terminar... Eh, y si bien es absolutamente crítico de los impuestos, etcétera, yo creo que tiene una perspectiva optimista hacia el futuro que creo que de cierta forma se refleja en este poema que se llama Los Justos. Un hombre que cultiva su jardín como quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología, dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez, el ceramista que premedita un color y una forma, el tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le agrada, una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto, el que acaricia a un animal dormido, el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho, el que agradece que en la tierra haya Stevenson, el que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando al mundo. Bueno, listo. Gracias.